los Oppo Enco Air, que como pueden ver tienen bastantes particularidades, además de que la caja es muy bonita, tienen una autonomía hasta de 24 horas a nivel de batería, eso es la caja que da hasta 5 recargas y la batería de los True Wireless. Con 10 minutos de carga podemos lograr hasta 8 horas de autonomía. Tiene buenos vocales, según lo que dice aquí la caja, y un sonido cristalino. Doble micrófono para cancelación de ruido. Eh, el Bluetooth puede hacer eh, transmisión binaural simultánea y se conecta rápidamente. aquí los vamos a abrir efectivamente para ver qué hay en la caja lo primero que podemos ver es que tienen Una parte traslúcida y el resto del cuerpo de plástico es muy bonito. No tan premium como los de los enco X Y tienen una entrada USB-C para carga rápida. Otra de las cosas que podemos notar es que no tienen siliconas. Así que para algunos, por así decirlo, el encaje puede llegar a ser un poco complicado y el diseño se parece al de los primeros airpods pero con una terminación un poco diferente vamos a ver qué más hay por aquí documentación en diferentes idiomas donde están los micrófonos y el área táctil lo que acabamos de decir sobre la entrada USB-C, bueno el necesario y aquí está el cable de carga. En breve los vamos a estar conectando con el dispositivo a través de la aplicación. Vamos a ver, sí. En teoría, abriendo la caja, ya debería poder escanear los dispositivos. Aquí tenemos la app de hey Melody Y miren, los encontró súper rápido. Listo. Conectar. Acá vamos a dejar que acceda a los contactos y fíjense, tenemos una actualización, así que vamos a hacerla de una vez la y, y listo, se ha terminado, el... fíjense, ya me dice que está totalmente actualizado. Entonces, con doble tap, ting, ting, puedo ir a la siguiente canción y con triple tap puedo invocar a Google Assistant, a Siri o al asistente que tengan en el dispositivo. Y con el clic sostenido, puede, por ejemplo, en la izquierda puedo bajar el volumen como se ve acá, o en la derecha puedo subirlo. Bueno, ahora vamos a probar el sonido con y sin los Enco Air. Aquí estamos, en exteriores, sin los Enco Air, y lo que vamos a hacer es reproducir un sonido de tráfico. No sé si están oyendo, dentro de poco seguramente se va a escuchar un poco más el tráfico, sí, listo. Y ahorita lo que vamos a hacer es utilizar los Enco Air para ver qué tal es la cancelación. Como pueden ver ya tenemos los Enco Air que tienen un ajuste bastante interesante. Y ahora, pese a que está pasando un avión y demás, vamos a añadir el sonido de tráfico. Díganme ustedes si lo escuchan, yo sí lo estoy escuchando estoy escuchando muy cercano vamos a ver hay tráfico, hay viento hay varias cosas entonces ustedes me dirán si mejora o no el sonido con los Oppo Enco Air o si efectivamente como, no, como son una gama más baja que los Oppo Enco X que probamos hace poco pues no hace diferencia los controles táctiles son un poco difíciles porque hay que buscar en la superficie donde están entonces a veces no es tan fácil acostumbrarse, eh, para algunos sería mejor el control de presión que tienen audífonos como los Airpods Pro y como los FreeBots Pro, pero pues dado que esto es otra gama, es otra liga, no está mal, pero hay que acostumbrarse definitivamente para saber dónde exactamente hay que dar ese clic. Bueno, después de usar los Oppo Encore, se puede decir que funcionan bastante bien, tienen Bluetooth 5.2, lo cual ayuda a que la conectividad sea bastante estable. Está, hay que recordar que estamos hablando de unos audífonos que no son de gama alta, son lo, eh, el equivalente al hermano me, menor del Oppo Enco X y tienen códex como el SBC y AAC. Lástimosamente no incluye LHSC, pero en general hasta en los juegos he sentido que funcionan bien. Ahora, algo que debemos tener muy en cuenta es que la parte táctil de los audífonos cuesta un poco acostumbrarse. Es en esta parte donde se tienen los controles táctiles. Entonces eso puede ser algo que para muchos en un principio puede ser molesto. Después uno se acostumbra y listo. Para los que quieren nadar con ellos, debo decirles que no. Tienen resistencia IPX4 a salpicaduras, pero no son sumergibles. La cancelación de ruido activa es bien interesante, porque eh, pues, según la marca es una cancelación intensa. En la medida en que uno se aleje un poco de la fuente del ruido, funciona. En el video lo veíamos, si yo estaba muy cerca, se oía, pero en la medida en que me alejaba, la cancelación funciona mucho mejor ahora, dado que no tienen siliconas, sino que tienen un diseño abierto pues de todas maneras eh, algo de ruido va a entrar entonces, quien los está usando no va a tener esa cancelación activa, sino por así decirlo, los que están en la llamada con esa persona ahora, los bajos son un poco débiles y a nivel de potencia los altos les falta. Un poco, pero las llamadas para las llamadas está bien, funcionan eh, como es debido. Y seguramente para el usuario común no va a tener problemas. Recuerden que tenemos 5 cargas en el estuche y 4 horas de autonomía en los audífonos. Para un total de 24 horas en el mejor de los escenarios lo cual es bastante bueno si se descarga es solo cuestión de conectar el USB-C por 10 minutos y logramos hasta 8 horas de reproducción en general son una buena apuesta hay que ver en cuánto llegan a Colombia pero en el mercado tienen un costo aproximado de 74 dólares lo cual los ubica en una gama media Recuerden que hay audífonos de este tipo compacto que pueden costar más o menos 300 o más dólares. Así que, en resumen, creo que es una buena apuesta de Oppo, los Oppo Enco Air, que van a ser felices a muchos de los usuarios de la gama media. <tose>